¿Qué estás haciendo? Confía en ti. Tú no eres, estoy chica. Entonces, ¿quién eres? Vengo del futuro. Lo siento. Me tengo que ir. No puedo matarlo porque es inmortal, como podré escapar. Tengo una idea. Vamos, maldito dispositivo. Por fin. Espero que esto funcione. Por la mierda. Si elijo el hijo le he equivocado y no la mato, que me maten.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 Second, he's not there anymore Lights flicker and the shadows crawl away wear the face of my enemy As I hide behind